El no tenía una pequeña discusióncita, él y yo, y ya yo había soltado eso, usted sabe, que ya yo no estaba en problemas con él, y habíamos había no muchado un ramo en la casa, y yo lo iba a tirar para el solar, y él se me aplató, y, y cuando yo quise voltear para adelante, que quise venir a, a mirar, y ahí me había, dado, me había agarrado por aquí, me dio tres puñaladas, que me tuve que cerrar la vida. ¿Quién es él? Juan, Juan, Andrés, Juan Andrés de Inoso, la Cruz, de la Cruz alia Chuco. Alia Chuco. ¿Por qué fue entonces la discusión entre ustedes? No, porque la mujer es un, como, como chimoso. Sabes? ¿La mujer de él? Ajá. Entonces, ¿qué le dijo ella a él? Parece como que ella mandó a que, digo yo, que él me diera, porque ya yo había aceptado la discusión con él. Ya yo no estaba en problemas con él. Pero él me acechó y me dio esas tres puñaladas. ¿Ustedes discutieron tú y él? Ya no tenía una pequeña discusión, pero no pasó a mayores. ¿Tú entiendes? Cuando él te propinó las dos puñaladas, ¿qué te dijo? Que yo no era de nada. Tú no eres de nada. Toma, tú no eres de nada, me dijo. Tres puñaladas. Tres. Sin compasión, con Dios, si yo fuera un pollito. Inmediatamente él te cortó, ¿qué hizo? Se mandó a correr. ¿Y ahora dónde está él? Huyendo. No, huyendo, porque imagínese. Él cuando viene a ver y no quiere pagar sus consecuencias, pero lo voy a dejar todo a manos de la justicia para que la justicia se encargue de él. ¿En ¿Dónde haga... fue ¿dónde fue eso? ¿En qué lugar? En Los Chiripos. ¿En Los Chiripos? Ah, no. ¿Qué tú le pides a las autoridades en adelante? No, yo le pido a las autoridades que hagan su trabajo, que cuando lo agarren, le den su cárcel que tiene que merecer, porque no no fue un pollito, fue una persona, ¿no entiendes?